No sé por qué no estás aquí conmigo Seas mía, solamente mía, ¿por qué? Nuestro amor tenía que ser prohibido, ya no te quiero ver a escondir.